pero ha sido bueno, un poco así chocante cuando he visto, pues eso, pues en el techo era como, parecía una clase de ciencias, ¿no?, un poco. Y, y luego, pues nada, pues cuando me he tomado en la tabla y tal, pues ya me imaginaba, lo ¿no? que iba a haber una vibración, porque ya lo, como, como nero, es de vibración, pues ya... Bueno, primero así la expectativa, no, no sabía que daba ¿no?, una mica, porque realmente no sabía, ¿eh?, Allo y bueno cuando como más a vestirar yo tomo una grada para la fusta, eso sí, casi tanto me también bueno es como agradable no es como delicada es blanca la primera explicación que me em va a hacer me em va recordar un capítulo de los Simpsons que se acosta se, se acostan a una es que no sé cómo digo, pero es como una cápsula al agua y me em se que música y en, en la agua va a flotar y vas a vas, cosas, ¿no? Eh, una mica como entrante entrante Pues, sintiendo la música, en la sala estirada, se ha sentido un poco la reacción de la música, y me ha gustado mucho se muy relajante. Depende de qué frecuencias había en la música que escuchaba, no sé qué hercios, pero, a partir de X hercios he visto que eh, la madera vibraba, ¿no? Y entonces, Claro, al ser un cuerpo sólido y estar ahí, entonces notaba pues la vibración por el cuerpo, ¿no? A mí me ha parecido como una montaña rusa que estuviera de en una montaña rusa todo el rato ya, y también no ha sido un masaje para mí. Bueno, es, es, es muy interesante, es muy interesante la relación que se establece entre la la inconsciente, porque ya una parte que tú dominas. Y una parte que es que, que, que de brindar que tú portas y dominas, y una otra parte también, sense que al eh, dispositivo te está en cosas. Y después lo que me ha gustado es que, que la pena es que se ha ya, es que en el último momento directamente no había nada. O sea, que había una especie de, de, de vacío, de, de, de limpieza y de, de, de cosas no sé, parecido a meditar o a cuando estás en un estado como de concentración muy alto, ¿no? Que de repente, uf, has perdido, ya ni estaba escuchando, pero estaba escuchando, estaba dentro del sonido, ya ni se ni, no escuchaba, ¿verdad? Y también como todo ese, ese flujo mental de ideas y de cosas del día a día, también, bueno, se, había, se había ido y en el último momento cuando me ha tocado la mano, era como, oh, que Dios está, tengo okay, que okay. <risa> no por decir que yo soy una amiga aséptica a todo eso de la de todo aquel tipo de, de, de, de cosas y mai, mai creo que ninguno va a conseguir pues toda la de la de salud y tal, fictola. y eh, no me ha mal como voy.